Bienvenidos a Tecnotutos Experto. El día de hoy, les voy a enseñar cómo pasar tu dinero de David Plata, o cualquier otro banco, a Neki. Primer paso. Nos vamos al buscador y ponemos, recarga, PSE, Neki. Luego, seleccionamos la primera opción que nos aparece, justo como se ve en pantalla. Luego, llenamos la información. En el primer campo, ponemos el número de celular, de la cuenta nequi a la que le va a llegar el dinero. En el segundo lo repetimos. En mi caso, por seguridad tapo los números. En el tercer campo, ponemos la cantidad de dinero, que se le va a enviar a la cuenta nequi. En el cuarto campo, nos pregunta qué tipo, de persona somos. Si eres como yo, una persona normal, que no representa ni manipula dineros de una empresa, u organización, debes marcar, Persona natural. Pero si eres un representante legal, de una empresa u organización, y vas a enviar el dinero desde estos fondos, debes de seleccionar la opción de, Persona jurídica. Yo en mi caso selecciono, Persona natural. En el quinto campo, seleccionamos la entidad bancaria, de donde se va a sacar el dinero. En mi caso seleccionaré, Davi Plata. Por último completamos el captcha, dándole un clic a la pestaña, no soy un robot. Y marcamos los cuadros según nos indique, en mi caso debo de seleccionar todos los cuadros con, tractores, clic a verificar, y luego a continuar. En este paso, verificamos que toda la información esté correcta, y continuamos. Si no lo estuviese, se debe de seleccionar la opción, Cancelar. Para luego repetir, los pasos anteriores. Ahora, estamos en la pasarela de pagos, de Pago Seguro en Línea, PSE. Para continuar debemos colocar nuestro correo registrado en la plataforma. Si aún no te has registrado, selecciona la opción. Quiero registrarme ahora, acepta los términos y condiciones, llena los campos que te piden, y luego volverás de nuevo aquí, donde pones tu correo ya registrado. En mi caso pondré mi correo. Ahora, sigue el paso, que es diferente, según el tipo de entidad bancaria seleccionada. No es nada del otro mundo. Simplemente, PSE nos redirige al portal de ingreso, Banca Virtual, del banco seleccionado. Por lo que si has seleccionado, Bancolombia, da Vivienda, Banco Agrario, o cualquier otro banco de Colombia, te va a llevar directamente a la página del banco. Para cada banco es prácticamente lo mismo. Debes iniciar sesión con tus credenciales, usuario y contraseña, de la banca virtual. Seleccionar de qué cuenta vas a transferir el dinero. Algunos bancos como paso de seguridad adicional, te piden o una clave extra para transacciones, o una clave dinámica que ellos te dan solo para el pago y dura unos minutos o los últimos dígitos de tu tarjeta de débito, etc. cada banco puede pedirte alguna de las anteriores en general es una clave extra, ya sea que te la den, o que tú la hayas escogido o un mensaje de confirmación al celular de la persona titular de la cuenta bancaria te recomiendo, que antes de hacer este procedimiento confirmes, qué datos son necesarios según tu tipo de entidad bancaria. En mi caso es David Plata, y no se necesita nada más que la cédula y el celular del titular de la cuenta. Ahora le damos en la pestaña ir al banco. Donde como ya les había dicho nos redigirá al portal del banco seleccionado. Donde llenamos los campos, según corresponda. En este caso pondré, cédula y su número y luego clic en continuar ahora David Plata, nos enviará un código de confirmación de la transacción al celular del titular de la cuenta es un mensaje de texto, no requiere internet en el celular luego, colocamos el código, dado por David Plata y seleccionamos la opción efectuar pago en este espacio es donde, según el banco seleccionado el procedimiento cambia pero en sí, en resumen, es acceder al banco, seleccionar de dónde va a salir el dinero, y efectuar el pago. Recuerde, nunca guardar contraseñas, ni datos de usuario de cuentas bancarias. Por lo que seleccionaré, no guardar, y listo. En este momento el dinero se ha transferido de la cuenta bancaria seleccionada, al NECI seleccionado. Este proceso, como ya acabaron de ver, se efectúa como si fuera un pago, y se usa como recaudador a la plataforma PSE. No se preocupen el proceso es totalmente gratis, el dinero llega completo, a Neki, y no hay cobro de comisión por parte de ningún banco, ni por parte del banco emisor del dinero, ni por parte de Neki. El proceso, nos genera dos recibos, uno por parte del banco emisor, en mi caso Davi Plata, y otro por parte de Necky, me dispongo a guardar los recibos. Y ya está. Así es como se puede transferir dinero de Davi Plata, o cualquier otro banco a Necky. Sin costo, y totalmente de inmediato. Espero que les haya servido el video, cualquier duda, me la pueden dejar en la sección de comentarios. Hasta la próxima, se despide, Tecnotutos Experto.